Todo pasa por, por, por las angustias, pasa el, los nervios pasan por el estómago y a través de eso el reflujo llega a la, a la garganta. Todo, todo lo que sufrimos pasa por, por nuestras cuerdas vocales y por nuestro estómago y, y bueno, todo repercute en, en la voz. No me dio mucho miedo porque lo venía sufriendo hace rato, lo venía sufriendo hace rato, terminado los bailes y me, y me dolía mucho. Eh, Venía sintiendo que no podía, no, no podía cantar y sentir lo mismo de siempre. Tenía que buscar algunas alternativas a la hora de, de trabajar y, y sentía que algo, algo no andaba bien. Me costaba el tragar. Entonces, cuando bueno, hice algunos estudios, eh, bueno era de esperarlo, de que de que, bueno, tenía, tenía pólipos. Le vi a <risa> Ulises ha sido de golpes, así que no es sorprendente.